Eh, buenas tardes y bienvenidas a la sexta y última sesión de los Webinar ODG en confinamiento. En esta ocasión, el webinar de hoy está coorganizado también por el Observatory Desk. Eh, como sabéis, la sesión de hoy lleva por título Transparencia para las instituciones, privacidad para las personas, cómo declinarlo en tiempos de emergencia. Llegamos así, como decía, a la última sesión de los Webinar ODG, eh, para al menos esta etapa, y queremos agradecer a todas las personas que habéis participado de alguna manera, que han sido alrededor de unas eh, mil personas, eh, además de todas las personas que también eh, han podido seguirnos a través de, del YouTube. Eh, durante estas semanas, como muchas sabéis, hemos intentado, eh, igual que han hecho muchas iniciativas eh, sociales desde la sociedad civil, organizada hemos intentado organizar debates eh, para desenmascarar la crisis más profunda eh, que destapa la gestión de la actual pandemia del COVID-19, ¿no? que, como sabemos, es la crisis capitalista. Eh, y ello lo hemos hecho haciendo repaso de temas como son la crisis financiera, eh, pero también y sobre todo la crisis ecológica, eh, la crisis social, de cuidados, civilizatoria. Y, por otro lado, hablar también de las alternativas que se vienen construyendo. Como puede ser a través del plan de choque social y desde las perspectivas eh, de los ecologismos, los feminismos, eh, las soberanías eh, y la democracia. Por tanto, eh, siendo hoy eh, la última sesión eh, de esta primera etapa de webinars o eh, de Gen. Eh, queremos también invitaros a poder seguir conectadas con nosotras, eh, con el Observatorio de Aldeuta, eh, ya sea a través de, de otros espacios que generemos a nivel online eh, o también eh, más adelante a nivel eh, presencial eh, cuando nos vayamos desconfinando todas. Eh, nada más por mi parte, doy paso a Emma para que empecemos propiamente con la sesión de hoy. Gracias, Blanca. Eh, bienvenidas todas las participantes y dar una especial bienvenida a nuestra ponente de hoy, Simona Levy, del Conectivo Activista de Exnet. Eh, comentaros que Exnet es eh, especialista en temas de guerrilla comunicación, cultura libre, derechos digitales, neutralidad de la red, pero también en temas como libertad de expresión, información eh, y fake news. Eh, además, hace un trabajo eh, súper destacado alrededor de todo el tema de alertadores y filtraciones anticorrupción, como es el dispositivo Ciudadano 15 para Rato con la querella eh, del caso Bankia, que por cierto, atentas porque esta semana eh, se espera la sentencia. Eh, y también desde Exnet se trabaja mucho en todo el tema de las luchas eh, por libertades civiles y, o temas de democracia en red, ¿no? entre otras muchas cosas que seguro eh, me dejo. Eh, pero bueno, hoy, eh, en este sexto y último webinar de Ayer, eh, vamos a hablar sobre transparencia para las instituciones, privacidad para las personas, eh, cómo declinarlo en tiempos tan excepcionales ¿no? como, como lo que estamos viviendo ¿no? con el COVID-19. Eh, en breve vamos a conocer detalles sobre cómo será el programa de desescalada del gobierno y, y cómo será ¿no? el seguimiento y control de, de casos, qué herramientas digitales se implementarán, etc. ¿no? Y nos preocupa especialmente eh, temas de privacidad y seguridad digital. Eh, y cuál debe ser el papel y, y el deber también ¿no? de, las, de las instituciones y, y cuáles son nuestros derechos ante ¿no? de esta situación. Y quien mejor que Simona, eh, gracias por aceptar eh, nuestra invitación para hablarnos de esto y antes de pasarte la palabra sí que voy a dar unos detalles técnicos para que podáis seguir y participar en el webinar vale eh, tenemos a todo un grupo de gente que está con nosotras en, eh, desde la plataforma zoom y tenemos a otras tantas que nos están siguiendo también por streaming en youtube y para ambos espacios nuestro compañero josep eh, estará recogiendo pre vuestras preguntas en un pad colaborativo ¿vale? eh, estas las, se recogerán y se plantearán a Simona en los, en los últimos 30 minutos de la sesión. Y vosotros podéis, durante su presentación, entrar a este pad y ir anotando vuestras preguntas. Veréis que en ambos chats, tanto de Zoom como de YouTube, eh, os aparecerá un, un enlace. Tenéis que clicar y eh, ahí podéis ya entrar y escribir directamente vuestras preguntas. Eh, Josep las ordenará y agrupará para plantearlas en la segunda parte de la sesión. Y también podéis utilizar tanto el chat de Zoom como el de YouTube para temas logísticos, dudas o comentarios varios que tengáis. ¿eh? Eh, será nuestro compañero Edo que esté pendiente de esto. Y ahora sí, ahora te doy paso, Simona, eh, y, y espero que disfrutéis de la sesión. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a las compañeras y compañeros de ODG, que está súper bien organizado. O sea, ver, realmente ya no hace falta salir de casa, porque esto ya está tan bien organizado que podemos seguir haciendo webinar online. Y, y bueno, hemos sido compañeros de, de muchas luchas, y así que estoy particularmente feliz de, de estar aquí con, con vosotras esta tarde. Entonces, cuando, cuando me preguntaron para eso, el, el marco un poco que han explicado las compañeras, no eh, y yo propuse un título un poco marco porque esto hace ya algunas semanas y, y el tema de las aplicaciones eh, de trazabilidad etcétera, etcétera, no estaba, o sea ya se estaba hablando, pero yo pensaba hablar de más cosas, pero realmente yo creo que a medida que ha ido avanzando esta cuestión, un poco por la confusión que hay, un poco porque es un muy buen ejemplo para hablar de, del tema, yo creo que me voy a centrar sobre todo sobre el tema de, la, de las aplicaciones, eh, estas aplicaciones en torno al COVID. Eh, el, el, el título de la sesión de hoy, esto de transparencia para las instituciones y privacidad para las personas, es un eslogan de, de la gente que trabajamos temas de privacidad online de hace muchos años ¿no? entonces se trata la idea inicial es un poco de ver la vigencia de, de esta idea eh, en, en esta situación y creo que usando la casuística y el tema el, el ejemplo concreto de, de qué se está haciendo con las aplicaciones eh, pues puede ser útil para, para entender luego también cómo movernos con este tema para la desescalada y para el futuro y, y el mundo que, que, que debemos preparar saliendo saliendo de aquí eh, explico transparencia para instituciones, privacidad para las personas, porque eh, cuando en el 15M y antes ¿no? estábamos defendiendo la transparencia y cuando defendemos la privacidad, eh, estos temas han sido capturados por el sistema, como hace con todos los temas, no solo estos, eh, y se les da la vuelta. La tendencia es siempre... Hacerlo al revés, ¿no? Eh, decir, ah, transparencia, pues muy bien, más transparencia, más mm, transparencia de las personas, más saber cómo gastáis vuestro dinero, más saber si trabajáis en negro porque no podéis pagaros los autónomos. Más, no, eh, el, el sistema intenta, lo que las reivindicaciones que tenemos como sociedad civil para mejorar el sistema, para cambiar eh, los abusos sistémicos, eh, lo, que la, lo que hace el sistema es justamente utilizarla en contra de nosotros, entonces mucho, por eso hemos de añadir transparencia para las instituciones y luego privacidad para las personas, porque también privacidad la han tergiversado, ¿no? eh, nosotros que trabajamos mucho temas de corrupción, vemos que ahora las nuevas legislaciones para privacidades, por ejemplo, son utilizadas para, eh, no, para no aceptar en juicios eh, eh, información sobre corrupción. Por ejemplo, nosotros que hemos sacado a la luz los correos de Blesa eh, para, para ciertas eh, defensas ¿no? de los banqueros que ahora actualmente están en prisión por el tema de las tarjetas Black, pues esto ha sido no un material que de hecho era un material que no era ni siquiera correspondencia personal, era correspondencia de la empresa y es una empresa que además es nuestra, es nacionalizada. O sea, eh, eran correos, no eh, Gmail, eran correos arroba cajamadrid.com, pues aún así se utiliza el argumento que se viola la privacidad. Entonces, por eso hemos de hacer una distinción clara, para no caer en, en demagogia con estos dos términos. Las instituciones las queremos transparentes, por lo cual los correos institucionales, por ejemplo, y, y todo lo que concierne a las instituciones, tienen que, las pagamos entre todos por la cual cosa, tienen que ser transparentes y al alcance de todo el mundo. Mientras que para la, la privacidad debe ser estricta para las personas. Los derechos, desde siempre que defendemos, no solo en este ámbito, sirven para equilibrar una simetría de poder. La, el, el sistema tiene el poder, tiene la fuerza, la fuerza bruta, la fuerza económica, la, la fuerza de visibilidad. Para equilibrar eh, esta fuerza se necesitan otros derechos eh, que, que, que protejan al, al, a la población, al pueblo raso que somos todos vale entonces dicho esto esto nos sirve un poco para el marco de, de cómo funcionan la, la reivindicación en torno en torno a, a todo esto del, de las aplicaciones del covid a ver eh, trasladaré primero algunos elementos que tenemos que tener ¿no? para, para un poco enmarcar eh, el debate primero de todos primero de todo no es un no es una cuestión de si datos usar los datos sí o usar los datos no los datos en la era digital se tienen que usar, la cuestión aquí no es si usarlo o no usarlos, sino cómo usarlos. Estamos en la era digital y como en todas eras, ¿no? ha pasado con la industrialización, que se decía que las máquinas deberían estar en mano del, del, de los trabajadores, eh, pues aquí es lo mismo, los datos no es que no los debemos de utilizar, los datos pueden aportar muchísima información útil para el bienestar, el interés general, el bienestar común, particular de las personas y de todos eh, colectivamente por la cual cosa ciertamente estos datos se tienen que utilizar pero cómo utilizarlo para que no sea una operación extractiva de utilizarnos como fuerza materia prima de extractiva de, de este nuevo oro eh, que se use además luego contra nosotros para explotarnos para controlarnos etcétera etcétera y por lo contrario utilizar eh, este, este material de una manera, por un lado, absolutamente respetuosa de nuestra privacidad e intimidad como derecho fundamental, esto no va reñido con la, una utilización de esta información para el bien común. Y creo que el tema de las aplicaciones del COVID es un buen ejemplo para entenderlo también extrapolable a muchas otras circunstancias en este sentido. O sea, el primer punto es usar los datos sí, pero usarlos bien, usarlos de forma democrática. Luego, eh, eh, hoy me oiréis decir cosas un poco curiosas para los que con, conocen Xnet, que es que eh, algunas leyes e incluso algunas grandes corporaciones están haciendo algunas cosas bien. Ahora, no nos pasemos de entusiasmo, pero eh, esto eh, es un, está viendo buenos resultados de una conciencia que estamos teniendo entre todos yo como activista de temas digitales desde hace ya desde 2006 7 8, o sea casi 15 años nosotros de los derechos digitales como somos los últimos llegados eh, hasta ahora los derechos digitales eh, eh, incluso eh, incluso en ambientes muy bonitos como el 15 m ¿no? eh, yo siempre me acuerdo que el 15 m cuando se hacía el orden del día yo tenía que decir, y lo digital, y todos decían, ah, sí, es verdad, nos hemos olvidado. O sea que, porque somos los últimos llegados, ¿no? Hay algunos que, que ya tenemos muy claros derechos por los que estamos luchando y está llegado por último, entonces nosotros tenemos siempre un poco el complejo que la gente no entiende eh, muy bien qué es lo que estamos defendiendo. Y yo creo que una de las cosas pocas, positivas, bueno, una de las grandes cambios, eh, en realidad hay, hay cosas muy positiva de todo este drama que, que estamos viviendo. Pero uno de, de estos cambios es que, por ejemplo, por fin la gente ha entendido por qué es esto de los datos y por qué es importante la privacidad. Porque la gente ha entendido que si quieren pueden geolocalizarnos, saber todo, lo, o sea, ha, ha entendido muy profundamente qué es esto de la geolocalización. Entonces, es una cosa que ya no tenemos tanto que explicar y esto nos ayuda a decir que estos datos de geolocalización y los datos de si uno es enfermo o no, o sea, nuestros datos íntimos de salud son estos los tipos de datos de los que hablamos cuando hablamos de Big Data y cuando hablamos de importancia de la privacidad de los datos y de los derechos digitales. Entonces, esto es otro elemento importante, que hay una conciencia muy fuerte ahora de que estos, esta información sí que es una información que interfiere en nuestros derechos más básicos. Y Lo digo, esto acompañado de cuando he dicho que me oiréis decir cosas raras sobre ciertas empresas como que están haciendo las cosas bien pero tengo que decir que están haciendo las cosas bien porque hay una eh, eh, ahora los derechos digitales por fin han entrado en una conciencia igual que para otros derechos igual de fuerte por lo cual eh, lo que estaban haciendo muchas empresas aprovechando de que las personas eh, no eran tan conscientes de, de la vinculación de este material con al, Cuestiones básicas de su vida íntima eh, Se lo dejaban hacer y entonces estas empresas están haciendo algunas cosas bien Porque no tienen más remedio que hacerlas eh, Entonces entonces veamos un momento eh, Una de estas no Veamos un momento de, de qué tratan estas aplicaciones entonces eh, todo empieza como sabréis porque en china singapur corea Taiwán, eh, que han, han tenido coronavirus antes que nosotros, una de las medidas que se utilizaban era esta aplicación, era un, una, por varias razones. Eh, primero, porque es más natural, o sea, hay una diferencia, la, los aplicativos de estos países realmente sirven para algo, no tiene por qué ser algo bueno, ¿eh? digo, solo que sirven para algo. Mientras que la mayoría de los aplicativos que se hacen, nosotros tenemos un artículo de antes del coronavirus que explica que cualquier gobierno desde el pueblo más pequeño a la ciudad región territorio más grande eh, lo primero que hace cuando llega al poder es hacer una aplicación porque les parece que esto es moderno y que entonces si tenemos que gastar dinero público gastémoslo en algún colega que haya abierto una empresa de, de tecnología y que haga aplicaciones y entonces quedamos bien todos entonces eh, lo digo porque eh, es muy diferente eh, un, un, la, la primera oleada de aplicaciones, digamos, aquí en la cultura occidental, y, y que era una, una oleada más relacionada a que, uy, en China han hecho una aplicación que dicen que es, es la monda, eh, pues mira, ya hemos hecho aplicaciones para todo, hagamos también una aplicación. Entonces, eran muy distintas la eh, las aplicaciones, la utilidad de las aplicaciones en estos países que la primera oleada de, de las aplicaciones que se ha hablado aquí. Básicamente, eh, de aplicaciones hay de, de tres tipos, pero digamos de dos tipos. Eh, que en el, de tres tipos, incluso de cuatro, pero quiero decir, en, en, en las aplicaciones de estos países estaba todo en una única aplicación y que qué había en esta, en esta aplicación que se eh, las tres las tres o cuatro tipologías eh, eran eran iban juntas primero una utilidad realmente útil que es el autodiagnóstico para la, las primeras que además son las primeras y únicas que en, en, actualmente a nivel de estado español eh, están funcionando porque las de traseo todavía no las tenemos ahora hablaré de ellas eh, pero la, la, pri, la primera utilidad es eh, desbloquear la emergencia. O sea, básicamente es una aplicación de autodiagnóstico, por lo cual no llamas a emergencia cuando estás preocupado porque tienes una tos y no sabes si es coronavirus o no, sino que eh, des, entre todos descongestionamos porque la, el aplicativo te ayuda, te ayuda a entenderlo. Ahora, idealmente estos aplicativos, y así es en los países que he mencionado, estos aplicativos... Eh, cuando tienes un resultado positivo o sospechoso, te ponen en contacto directamente con la emergencia y con todo un protocolo de los servicios de emergencia para confinarte o venirte a hacer un test o depende de lo que sea. Evidentemente, las primeras aplicaciones que hemos tenido aquí acababan que te hacías el diagnóstico y acababan con un cartel que decía llama a emergencia por lo cual no te ponían en contacto, ahora se está cambiando esto, ¿eh? pero digo, la primera oleada no te ponía en contacto directamente con emergencia, por la cual cosa no se entendía, por qué te pedían cómo te llamabas, dónde vives, eh, se entendía quizás la edad, porque la edad en esta, para un tema de diagnóstico y, de, y de, de gravedad del caso podía tener que ver, pero un montón de otros datos y el hecho que fuera una aplicación en el teléfono, y no fuera aconsejada la web, porque todas estas aplicaciones, no todas, alguna tienen web, pero de la web nunca hemos oído hablar, eh, era bastante eh, un atropello de los derechos fundamentales de privacidad. Para hacerme un autodiagnóstico no hace falta que sepas dónde vivo, cómo me llamo, eh, etcétera, etcétera. Por lo cual se pedían, y mi geolocalización, por lo cual se estaban pidiendo multi, muchísimo más datos de los que realmente la aplicación hacía. Primer dato, entonces acordémonos que eh, esto no respeta uno de los principios fundamentales del Reglamento General de Protección de Datos, que es una legislación europea, que es una buena legislación, porque es una legislación que se ha obtenido sobre todo a nivel europeo, sobre todo por los esfuerzos de los alemanes y no solo, eh, de todos los activistas que hemos trabajado en esta... En, en, en que se aprobara esta legislación, pero eh, sobre todo los alemanes porque los alemanes han vivido la Stasi, que es el sistema de control de Big Data predigital más brutal que se conozca, por lo cual ellos tenían mucho más claro que, que todos nosotros en qué consiste esto de que el Estado tenga todos tus datos. Entonces el GDPR, el, el Reglamento General de Protección de Datos, lo conocemos todos porque es esto que hace dos años nos ha obligado a todo a rectificar eh, y a aceptar de estar en listas de correo, etcétera, pues francamente hemos tenido mucha suerte de que esta ley estu eh, europea estuviera, que nos pillara el coronavirus con esta ley aprobada, ahora explicaré mejor por qué. Pero volvemos a qué hacen estas aplicaciones, si, sigo hablando de las de China, Corea, Singapur, etcétera, etcétera. Entonces, primera cosa, autodiagnóstico pero eh, no necesita datos a menos que automáticamente te ponga en contacto con emergencia, por la cual cosa, en realidad, siguiendo el principio de minimización que, que dice eh, es mejor, eh, los datos se han de pedir, solo los datos estrictamente necesarios para ofrecer un servicio, esto dice, dice nuestra legislación europea, el principio de minimización aplicaría en el momento en que tú Resultas positivo, entonces se te pidieron más, más datos que sí, si, si eres negativo y entonces anónimo. Y todo esto se podría hacer por una web, eh, en contra de que por el teléfono, porque el teléfono, repito, añade el elemento de la geolocalización. La web también, pero es diferente porque no es eh, en movimiento. Volvemos a lo que hacen estas aplicaciones. Luego hay el gran tema, que es este del que se está hablando ahora, que es el de la trazabilidad. ¿Por qué? Eh, entonces, la trazabilidad consiste en que si yo soy positiva, eh, eh, yo, como he sido asintomática durante mucho tiempo, todos sabemos que el coronavirus tiene una componente de asintomático o de incubación muy elevada, o sea, no es que soy contagioso en el momento en que se, me, se manifiesta, sino que lo soy mucho antes, incluso 15 días antes, esto hace que yo, sin saberlo, haya podido, pueda contaminar... Eh, pueda contagiar, perdonad, pueda contagiar eh, personas durante 15 días anteriores. Ahora bien, eh, entonces de eso se está hablando, de hacer aplicaciones que me permitan saber con quién he estado antes. Ahora bien, dato muy importante que tenemos que tener en la cabeza. Todos los debates que estamos viendo son debates al revés. ¿Por qué? Porque la epidemiología existe desde 1958, desde antes que existe el Big Data. Eh, digital y es base de la epidemiología de cualquier enfermedad desde la viruela a la, a la tuberculosis a, a todo tipo de enfermedad contagiosa es el traseado de contactos eh, esto se hace eh, desde siempre en epidemiología que es cuando tú estás enfermo reconstruyes con el médico las personas que puedes haber eh, contagiado y estas personas son avisadas para todo esto ya existe un protocolo, eh, además, como lleva, llevamos tanto, casi eh, un siglo ¿no? con epidemiología, estos protocolos ya son compartidos por la comunidad, eh, por, la, eh, por los sanitarios a nivel global, hay, un, eh, hay eh, eh, unos protocolos que se publican semanalmente, actualizados a nivel de, de Comisión Europea por el Centro eh, europeo de de, disease, de de enfermedades contagiosas, o sea que este debate si sí, hay que trazar los contagiados o no, es un no debate porque ya se está traceando los los contagiados. Por lo cual aquí entendemos que hay una vez más una tecnofilia. Yo soy tecnófila, pero eh, no, no no no enferma, eh, espero. O sea, es una tecnofilia como que ahora eh, viene la tecnología y, y podremos trasearlo, eh, podremos hacer una cosa increíble nunca hecha antes y que harán además todas las máquinas sin que nosotros tengamos que intervenir, es un falso debate. Y entonces es importante decirlo porque si, eh, si, si invertimos la manera de razonar, eh, de repente es todo mucho más democrático. Y explico por qué. De lo que se trata es de mejorar una cosa que ya hacemos, los humanos, los epidemiólogos y los ciudadanos, y que ya estamos haciendo bien. Eh, y se trata entonces de dar un apoyo a través de la, una utilización democrática de los Big Data a esta, eh, esta entrevista entre el epidemiólogo y el paciente para reconstruir las personas posiblemente contagiadas. Eh, se trata de aportar herramienta a esta entrevista, no se trata de inventar la rueda. Entonces, bien, ¿qué sirve a esta...? Entonces, en, en, en China, Taiwán, Singapur, etcétera, en medidas diferentes, ¿qué pasa? Te obligan a ponerte la aplicación, cuando resultas contagiados, eh, tú y todos los que han traceado la, la, la aplicación pues están, eh, reciben una orden de la autoridad de permanecer en casa y de hacer, bueno, dependiendo de lo que diga la autoridad médica. Además, en ciertos casos, eh, se ha publicado en una web interactiva los datos de las personas de manera que se podía estigmatizar el vecino de arriba, el vecino de abajo, eh, ese racista con el vecino de enfrente, o sea, la privacidad absolutamente en un segundo plano. Entonces, cuando ha empezado el fanatismo aquí de los gobiernos, de hacer como en China, etcétera, lo, todo el mundo, los activistas y todo el mundo, hemos salido diciendo, ojo, porque aquello ha provocado toda una serie de discriminaciones muy brutales que, eh, que, eh, que finalmente no compensan. También porque eh, debemos pensar que todo esto no sirve para nada si no tenemos test entonces yo considero que también tanta concentración sobre las aplicaciones es una manera de que nos distraigamos de por qué no tenemos los test que es la única manera real de poder prevenir eh, como han demostrado los países donde sí hay más test entonces a qué punto está todo este debate eh, ahora aquí estamos hablando de unas aplicaciones eh, entonces yo eh, eh, hay varios elementos antes de llegar a las conclusiones, os, os explico un poco los elementos técnicos. Hay dos leyes que debemos pensar. Primero, la el la Reglamento General de Protección de Datos, del que ya hemos hablado, que es este reglamento que sirve contra las TASI para proteger nuestros datos, para, la, para eh, consolidar la, la privacidad y la intimidad de los ciudadanos europeos. Pero hay una otra ley que también se confunde a, a menudo, que es la Ley de Retención de Datos, que no es la misma. La ley de retención de datos es una ley anterior, eh, anterior que dice que las compañías de teléfono para y solo para resolución de casos criminales, incluso en caso de, eh, de, de alerta, por suerte una, cosa, una, una, una, una eh, carambola increíble de la legislación española, es que dice que estos datos no se pueden tocar ni siquiera en caso de alerta, no sé quién legislator ha hecho esto, pero lo ha hecho muy bien, porque si no ahora estaremos en una situación diferente. Pues estos datos, la, las compañías de teléfono están obligadas a tener nuestros datos entre seis meses y dos años en toda Europa, eh, para resoluciones de casos criminales, o sea, solo bajo mandato judicial, para entendernos casos tipo el de, de Kerr se ha utilizado este material, es para saber si dos personas están en el mismo sitio, ¿no? Eh, entonces, todas las compañías de teléfono tienen nuestros datos. ¿Quién más tiene nuestros datos? Pues sabemos que los que tenemos Samsung, sabemos que Google tiene nuestros datos, lo que tenemos iPhone, sabemos que Apple tiene nuestros datos, eh, independientemente de si tenemos el GPS abierto o no. Entonces hay una primera consideración, volviendo a la idea de minimización, es que cuando gobierno, instituciones o corporaciones hablan de extraer datos, la primera pregunta que nos tenemos que poner es... Pero estos datos no es que ya los tenemos por casualidad. Eh, ojo, estamos discutiendo... Yo no estoy aquí legitimando el hecho de que Google tenga todos nuestros datos. Estoy solo diciendo, en esta situación concreta, dejando abierto el debate de que Google no debe tener todos nuestros datos y que esto hay que acabar de regularlo, pero en esta situación concreta, estoy solo diciendo quién tiene nuestros datos. Pues los, te, los, tenemos, los tiene Google, Apple lo tienen las telecos, eh, las telecos tienen, eh, la, la, la tienen una precisión de nuestro desplazamiento de en torno de 7 metros, ¿vale? Entonces, existen unos datos de geolocalización nuestra que tienen los telecos, unos datos de geolocalización nuestra que tienen nuestros teléfonos y entonces Google, Apple, etcétera, etcétera, y entonces nos falta un otro elemento que es por esto que oís hablar tanto del tema de bluetooth eh, sabemos dónde vamos entonces si se cruzan estos datos saben saben también con quién nos encontramos por lo cual eh, una visión autoritaria eh, centralista eh, que en, en algún momento de esta historia se ha, se ha estado barajando decía eh, perfecto, tenemos un mapa completo, sabemos todo el mundo que ha estado, cuándo y cómo y tal. Evidentemente, eh, es difícil en países que se quieren democráticos explicar esto, por lo cual, mientras estaban intentando explicar esto, eh, hemos ido avanzando con, con otras propuestas. De hecho, nosotros eh, hemos estado bastante hostiles durante tiempo a la idea del Bluetooth, pero... Eh, recientemente, esto va rápido, nuestra posición ha cambiado. Nuestra posición ha cambiado tanto que, y ahora diréis, oh, pero yo no os oiré, que incluso la última propuesta de Apple y Google no está del todo mal. Y es cuando decís, oh, ¿qué dice Simona Levy? Pero, un momento, ahora explicaré. Ahora explicaré y por suerte tengo una campaña que dice no firmar Google en las escuelas que me respalda como no promotora de, de Google. Entonces, eh, la hipótesis de Bluetooth es la siguiente. Las, es la siguiente. Porque, porque hay dos, dos extremos. Entonces, por un lado hay eh, los que quieren la centralización, o sea, que quieren encontrar una manera para justificar un sistema. A la China, para entendernos, en Europa, que es el Estado, tiene todos estos datos y con esto puede rastrear nuestros movimientos, puede rastrear quién posiblemente hemos contagiado. Esta es la versión muy centralizadora, eh, que eh, la, la, quien más se está defendiendo esto es Francia, también Noruega, también otros países, pero concretamente Francia, que es con esta idea de estado también que tiene francia que eh, el estado tiene que tener las cosas en mano y por el otro lado la, el otro extremo que tampoco nosotros abrazamos del todo hay el extremo de la eh, de decir total eh, descentralización naturalmente nosotros como Xnet siempre hemos defendido la idea de descentralización como importante pero eh, la descentralización of, uh, eh, no, en, en este caso, la descentralización completa no, eh, no puede funcionar. ¿Por qué? Porque la descentralización puede estar en manos de personas sin hacer nombres, eh, que quieran dinamitar, o sea, que, que quieran crear una, una catástrofe de alarma social, por lo cual, eh, porque la descentralización implica que tú, con tu teléfono, puedes avisar todas las personas, con las que te has encontrado y esto consideramos que es crear una alarma falso positivo una enorme cantidad eh, si pensamos que la media en singapur eran 30 posibles contagios por cada contacto estamos hablando de 90.000 personas al día por ejemplo entonces esto tiene que tener un tipo de coordinación entonces nosotros como XNET defendemos un círculo, ahora os explico bien eh, técnicamente cómo funciona, pero para entender dónde os quiero acompañar, es: nosotros defendemos siempre, no solo en este caso, que la era digital implica un círculo virtuoso en que la sociedad civil es una parte igual de, que tiene la misma autoridad que el resto de autoridad. Siempre se había hablado antes, ¿no? O sea, siempre se hablaba público y privado, Público y privado y la ciudadanía nada. Nosotros pensamos que existe público, privado y ciudadanía activa, responsable, empoderada, etcétera Entonces, eh, este esta cooperación para nosotros es el, gusto, el justo extremo entre eh, eh, el autoritarismo, el centralismo y una horizontalidad que, eh, que, que puede ser eh, problemática. Entonces, explico un momento cómo funciona técnicamente para entendernos y luego un poco políticamente cómo, cómo nosotros estamos planteando. De hecho, acabo de tener ahora mismo justo antes una conversación con el gabinete del, del presidente del Parlamento Europeo, que pedía, como, como lo veíamos desde este, este tema, y una vez más, es raro en mí, pero... Eh, yo estoy notando muchas eh, instituciones, sobre todo europeas, que están, eh, que están escuchando y que están cambiando de paradigma por la, la cual cosa puede ser útil eh, para un futuro de democracia digital eh, de, de, de calidad, que tendremos que luchar para ella. ¿Cómo funciona el Bluetooth? Bluetooth consiste en que nosotros nos paseamos con nuestro teléfono y lanzamos fichas antes el bluetooth no era preciso, tenía, sabéis que el contacto son más o menos dos metros eh, Entonces la, la investigación era técnica, sobre temas técnicos si os interesa luego os contesto El bluetooth es entre 10 metros y 250 metros Pero ahora se, ha, eh, se llama un low energy bluetooth que, eh, que envía fichas como tarjeta de visitas Pero con un número aleatorio y encriptado eh, a todas las personas que encuentras con las que estás más de 15 minutos y a menos de dos metros eh, entonces si tú eres positivo entonces primero de todo esto puede crear una inmensa cantidad de falsos positivos es por eso que no podemos decir que el bluetooth va a solucionar y a alertar random porque yo si estoy con la cabeza contra esta pared mi vecino está a menos de dos metros y estamos probablemente horas y horas, pero seguro que no lo he contagiado porque hay una pared en medio. Entonces, si yo me fío solamente del, de la tecnología y no lo uso eh, en esta entrevista cuando eh, yo pueda ser positiva, eh, puedo crear una alarma social inútil, que es, además que es muy complicado reconstruir y revertir. Por eso que la tecnología sola no nos fiemos de nadie que nos diga que es la solución solo puede ser repito un acompañamiento del, de lo que se hacía manualmente de traceo de contactos entonces en el momento en que yo soy positiva ¿qué pasa hay dos opciones no antes de, de ser positiva eh, hay dos opciones aquí también la centralista y la distribuida eh, la distribuida dice estas fichas se, se quedan en el teléfono de cada uno de nosotros las centralistas naturalmente dicen, todo esto va a un servidor central, aunque encriptado, pero en un servidor central. Eh, entonces, ahora pasamos a la fase de soy positiva. En el momento de ser positiva, en esta entrevista, se liberan eh, estas tarjetas. Eh, y entonces, las personas que en su casa se liberan estas tarjetas, pero a través de un criterio de análisis junto con un traceado de, de recorrido. Aquí hay la combinación de las fichas. Las fichas de Bluetooth no tienen ninguna geolocalización, por lo cual solo nos sirven a saber con quién he estado en contacto y cuánto tiempo y a qué hora, pero no dónde, etcétera, etcétera, por lo cual van acompañados de un traceo. El traceo, los centralistas dicen que es o el de data retención, que tienen las telecos o el de google y que esto los centralistas dicen que esto está en un servidor central los no centralistas decimos no círculo virtuoso con la población estos datos son nuestros la ley europea dice que eh, los telecos y google son custodios de nuestros datos pero no propietarios los únicos propietarios aquí somos nosotros por lo cual esta información no la tiene que tener ni el estado ni el médico la tenemos que tener nosotros los legítimos propietarios de la información de nuestros datos esto es lo que proponemos fuertemente como xnet eh, y entonces tú tienes por un lado el mapeo de dónde has estado que te ayudará a reconstruir tu vida de los últimos 15 días sin mapeo era muy difícil esto ayuda mucho tener un mapeo de cada día de hecho la gente que tiene eh, Samsung y que tiene abierto el, el GPS, eh, puede cada día, ya tiene en su teléfono el mapeo de todo lo que ha hecho. Con los minutos, con el lugar, ya lo tenemos en el teléfono, ¿vale? Eh, que me he perdido y sé que no me podéis decir qué porque no os oigo. Un momento, estaba diciendo, vale, los centralistas lo quieren... Ah, no, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, estas fichitas que tenemos, si yo soy positiva, se suben a un servidor. Los demás, entonces, la opción centralista dice, y el Estado llama a los demás. Mientras que la reconstrucción se ha hecho entre el paciente y, y el equipo del hospital, y entonces se habrá también eh, discernido de las personas, eh, que, de las fichitas que... Es mi vecino que está detrás de la pared, por lo cual no hace falta asustarle, porque no lo he contagiado, a los que sí son fichitas válidas, para entender, ¿no? ¿Eh? Fichita no es el término correcto, el término correcto es eh, i, eh, identificación efímera. Eh, entonces, se suben a un servidor y entonces en, en la opción centralizada es el Estado que avisa a las personas, en la opción descentralizadas es. Eh, tu, eh, tu teléfono cada dos horas se, con, se conecta con, eh, con, eh, con la nube y si, si se da el caso, te avisa y naturalmente hay varios ga, grados de aviso, peligro grande, peligro pequeño, etcétera, etcétera. Bueno, eh, acabo diciendo, eh, había toda había todo un, una diatriba con todos estos elementos que luchaban. A todo esto... Eh, mientras se estaba luchando con esto, aparece Google que con un tour de force brutal ha publicado eh, la, el mapeo de todo el mundo, de 131 países, de cómo estábamos respetando el confinamiento. Para demostrar, no, era un golpe sobre la mesa diciendo, tanto rollo con los datos, yo los tengo todos, dejadme a mí. Entonces, algunos, evidentemente, y es cuando he empezado a oír hablar de Google y de Apple conjuntamente, justo después de este mapeo. Eh, y naturalmente se ofrecían a los gobiernos para hacer el sistema centralizado. Eh, entonces, muchos gobiernos, encantados, vienen estos que ya somos colegis eh, nos lo hacen todo centralizado y han demostrado que lo hacen, no quieren ni cobrar porque ya se, se lo cobran con los datos de la peña, eh, qué mejor y aquí triunfamos por suerte estamos todos muy atentos ahora con la geolocalización ya no solo los activistas y esto eh, no, no coló esto no coló eh, y entonces qué ha pasado os, os hago la historia un poco más corta prácticamente eh, se han aliado o sea google y, y apple han aceptado la versión descentralizada Alemania, que era de los muy centralistas y de hecho tenía un consorcio antes de Google y Apple que estaba promoviendo la, la idea Bluetooth centralizado, abandona el centralismo y se vuelve a, a la razón. O sea, básicamente ahora Apple y Bluetooth, eh, Apple y Google han prometido que soltarán el código. Atención, a lo que he dicho. De momento lo han prometido, a ver si es verdad soltarán el código el, eh, su, eh, su aplicativo será auditado por el grupo suizo que son lo, la, el extremo máximo de eh, privacidad y descentralización y tienen una ventaja porque claro todo esto no funciona si no lo tenemos mucha gente entonces bajarnos la aplicación no todo el mundo lo haremos, yo no lo haré, por ejemplo, no lo he hecho con la, con la, la catalana, es una de las más bajadas, 750.000 personas y aún así es menos que toda la gente que tiene o un iPhone o un Samsung. Eh, evidentemente, eh, iPhone y Samsung no es todo el mundo, porque hay también muchos otros, pero ya es mucho. Y entonces, claro, la ventaja de este aplicativo es que llegaría con una simple actualización de los sistemas operativos, y, eh, y será eh, y entonces será mucho más capilar, será desactivable. Entonces cosas sorprendentes, pero que hemos conseguido la gente, cosas sorprendentes, que Apple y Google se pasen descentralizado, a distribuido y se dejen auditar por la Peña. Eh, eh, segunda cosa sorprendente, bueno sorprendente, la Comisión Europea. En medio de un, del primer proliferar de aplicaciones del ayuso y del otro, del de más allá, publica unas directivas, unas directrices muy sensatas que estaban muy bien. ¿Qué dicen? Todo lo que se está haciendo se tiene que destruir después de, de usar, cuando se acabe este fregado. Que tiene que haber una armonización europea. Que tiene que estar encriptado como mínimo, no como máximo, como mínimo. Eh, os, eh, y a estos eh, las autoridades de protección de datos también se apuntan. Lo que quiero decir es que, en realidad, hemos creado una tormenta bastante perfecta con nuestra capacidad de haber entendido y de habernos preocupado por la geolocalización, porque hemos entendido la importancia de la minimización. Usad los datos que ya tengáis, no los que no tenéis. La importancia, entonces, una última información. Eh, ¿Cómo queremos que este Bluetooth funcione? El Bluetooth, para crear el círculo virtuoso del que estamos hablando, tiene que ser una colaboración entre unas instituciones al servicio del, del interés común y el ciudadano. Cuando yo me enfermo, tengo en mi teléfono todas las fichas, pero no las puedo ver, están encriptadas. El, el hospital tiene el código de desencriptación que está relacionado a mi test de positividad. Ni el Estado puede funcionar sin que yo le den mis mi fichitas, ni yo puedo funcionar y entonces trolear si la institución no me da el código. Y así creamos una colaboración virtuosa obligatoria que permite el máximo de eh, interés eh, público y el máximo de distribuido que cooperan eh, conjuntamente. Os sorprenderá que yo esté optimista, de hecho, ahora lo estoy porque hace unos días no lo estaba, pero como la gente que no lo estábamos hemos reaccionado y la población ha dicho geolocalización ni loca, eh, creo que este punto que da, mmm, da muchas eh, opciones al optimismo de ahora y para el futuro, creo que es una conquista ciudadana una vez más. Y hasta aquí yo contesto con gusto a todas las preguntas que tengáis. Perfecto, pues muchas gracias Simona. Eh, para las preguntas voy a dar paso a Josep que ha estado recogiéndolas y, y ordenándolas un poco. Josep, adelante. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale, pues gracias Simona por tu intervención y aquí te lanzo un primer bloque con tres preguntas. Eh, alguna pregunta tiene dos partes para poder atender las peticiones de la, de la diferente gente que nos ha ido haciendo aportaciones. Entonces, la primera sería, ¿cómo podemos hacer que la sociedad asuma la seguridad digital como una obligación y responsabilidad colectiva y no como una opción o elección individual? Y después, eh, la coletilla sería, ¿qué, ¿qué medidas podemos tomar para proteger nuestros datos personales? Después, la segunda pregunta. ¿Sería qué medidas o herramientas descentralizadas propones para evitar los abusos de control tecnológico por parte de grandes corporaciones e instituciones? Y la última sería, ¿qué plataformas para videollamadas recomiendas y cuál, y cuál es tu opinión sobre sus políticas de privacidad, seguridad y uso? Y ha habido una persona que nos ha preguntado en el caso de la educación, ¿no? Pues si conoces algunas alternativas a la plataforma que ofrece Google sobre la parte de educación. Bueno, nada, me preguntáis sobre todo. Vale, voy a contestar sobre todo. Entonces, eh, a ver, la seguridad, el tema de la seguridad como obligación, etcétera. O sea, en general, un comportamiento no solo en la seguridad informática, un comportamiento que no sea lesivo eh, máximamente eh, lo explica tanta gente, lo explica Foucault, lo explica tanta gente o sea, es imposible en el sentido que eh, no sé si sería posible en una sociedad sin explotación en, pero quiero decir, en una sociedad en que la gente eh, eh, tiene una precariedad vital, anímica en que tiene que dedicar 10 horas al día a currar en a veces en cosas que muchas veces en cosas que no le gustan y solo tiene dos horas para comer y una para pensar y otra para darse cariño eh, es por eso que el activismo eh, por esto que tenemos que yo decía al principio o sea hemos tenido la grandísima suerte de tener esta legislación europea ya en pie eh, que, que pide la minimización o sea que estas cosas que la persona que ha preguntado no dice que la seguridad sea obligatoria no podemos pedir a la gente que ni siquiera se preserve a sí mismo, o sea, evidentemente tenemos todo que ser inteligentes y conscientes de, de muchas cosas, pero es importante que forcemos las legislaciones a, eh, a, a que estas sean obligaciones en general, y no tanto para la gente, que también, sino, o sea, una de las cosas que dice la, la, esta, esta legislación, que es una conquista, la, la de protección de datos europea, es que la privacidad tiene que ser por defecto y por eh, de, de, desde el diseño y por, de, y por defecto qué quiere decir no sé si os acordáis que hace hace poco tiempo los teléfonos nos venían con todo abierto te venía el teléfono con gps abierto con, con todo abierto para irte chupando el alma entonces eh, la gente que trabaja 12 horas luego tenía que decir a ostras Cierra el GPS, bloquea tal, eh, porque te venía, ya el teléfono te venía a invadir en casa y tú tenías que hacer todo el trabajo de tal. Se ha conquistado una legislación que dice, eh, porque yo claro, yo soy Simona y me ocupo de digital y soy muy prudente en tema de digital y lo hago muy bien, pero en otros temas que seguramente vosotros sois expertos, seguro que soy una imprudente y un desastre. Entonces necesitamos legislaciones que no sean liberticidas y que ayuden a que eh, incluso si no lo entiendes estar protegido. Entonces ahora está prohibido que el teléfono te venga de obligatoriamente con el GPS abierto. Está prohibido que te obligue a aceptar un cookie o un malware para darte un servicio. Entonces más que la gente tiene que hacerse consciente, yo creo que esto de la geolocalización ha ayudado a la gente a entender, pero al mismo tiempo tenemos que luchar cada uno desde su ámbito para, para que esta privacidad y estos respeto de los derechos estén en la ley, nos, no nos ampare la ley cuando nosotros no lo entendemos. Eh, creo que me he olvidado el segundo trozo de esta pregunta, pero si no lo contesto, me decís luego que, que lo contesto. Entonces... Eh, hay mucha gente, entonces aquí otra vez, era el, eh, sobre las herramientas descentralizadas y etcétera, eh, eh, hay por un lado continuar a, a, a denunciar y, y, eh, los abusos de extracción de datos de estas grandes empresas, eh, por ejemplo la campaña que nosotros tenemos con el tema de educación, que es evidente que si google regala a las escuelas todas las herramientas tecnológicas y la nube lo regala si fuera que es una cofradía religiosa se podría entender igual aunque tengo mis dudas pero es una empresa con ánimo de lucro por lo cual el hecho de que las instituciones no se pregunten de dónde ganan dinero es inquietante pero más que eh, eh, atacar a, a, a, los, a los profesores, y a la... no, eh, más que atacar a los profesores y a los directores de centro que ya tienen inmensos retos, una vez más, y esto es lo que hacemos con nuestra campaña y, y negociaciones que estamos teniendo ahora mismo con la Generalidad, espero la semana que viene poderos daros muy buena noticia en este sentido, la negociación una vez más también por estos temas es... Tenemos que hacer que nuestras instituciones eh, ayuden en esto. Mientras se acaba con el capitalismo, mientras la gente pueda tener unas vidas más plenas, con tiempo para reflexionar sobre su seguridad, su bienestar, su placer y su inteligencia y todo esto, necesitamos obligar las, las instituciones a que protejan nuestros derecho a que no pongan los datos de los niños en los colegios en manos de una gran multinacional que, que hace eh, que trastea con datos. No puedo decir palabra porque no quiero que nadie me denuncie. Trastea creo que no es denunciable de momento. Eh, eh, ok, entonces, sobre entonces evidentemente hay muchas eh, herramientas descentralizadas. Eh, nosotros hemos publicado un post explicando qué se puede hacer con muchas de ellas, pero también es cierto que, por ejemplo, en el caso de la videollamada, Jitsi no... Eh, no llega a, por ejemplo, permitir lo que estamos haciendo hoy. Eh, y yo, además, amo Gitsi y amo los compañeras y compañeros que están eh, creando Jitsi, que desde hace tiempo, porque son gente de la comunidad, son gente volcada, que pero una pandemia mundial no la tenían previsto y no tienen los recursos que naturalmente tienen las multinacionales para actualizarse. Por la cual cosa, nosotros pensamos que eh, es lo que estamos haciendo. Por un lado, volcamos. Muchísimos esfuerzos para ayudar. La gente de Jitsi y hay otra que es muy interesante. Hay otras dos que, que son muy interesantes y además de, de gente maravillosa. Una se llama eh, Big Blue Button, eh, gran botón azul. Y, y la otra es la gente de Etherpad, que, que además de Etherpad, bueno, de la gente que ha hecho 15M o en general que usa los pads es gente majísima, que son santos. Eh, y que tiene un. Un, una, un sistema de videoclamada bastante frío porque la herramienta sí que está adecuada. El problema de las videollamadas es que eh, estamos todos intercambiándonos una enorme cantidad de información en vídeo. Eh, eh, hoy somos, no sé, 40, 100, etcétera. Entonces esto es una cuestión de nube. Entonces el esfuerzo que están haciendo los sistemas distribuidos no es en la herramienta en sí que podría aguantar, sino es cómo crear sistemas que reduzcan la necesidad de nube, porque los grandes tienen nubes y nosotros no tenemos nube, ni la vamos a tener nunca. Entonces, ahí hay una grandísima investigación que se está haciendo y que se tiene que apoyar, pero que, siendo francos, en este momento no está preparada a sustituir el teletrabajo que se ha necesitado. Pero estamos trabajando para que eh, rápidamente eh, lo pueda sustituir. Yo creo que los problemas que dan estas grandes multinacionales con sus herramientas y el uso de los datos son cada vez más populi, por lo cual, a medida que avanzamos con las herramientas distribuidas, también eh, la gente, cuando estén preparada estará muy disponible a, a trasladar, a, a, a cambiarse. Eh, nosotros estamos trabajando muy duro sobre el tema de de la educación, porque pensamos que el ambiente de la educación es fundamental. Si, si conseguimos eh, que la Generalitat a, a, a, a acepte nuestro plan secreto, que desgraciadamente no pueda ser público, eh, aunque me han prometido que firmamos el acuerdo eh, la próxima semana, eh, este plan empezaría en la educación, que es el lugar más vulnerable, pero luego sería extrapolable a toda la administración, porque es absurdo también tener una administración que mientras la ciudadanía somos capaces de seguir trabajando por cojones, no sé si en streaming se puede decir cojones, pero eh, sí o sí eh, eh, con eh, teletrabajo, la administración, mu mucha parte de la administración ha ido por detrás incluso de la población y esto es otra cosa que debemos corregir sal saliendo del, de la pandemia. Vale, pues muchas gracias Simona. Sobre el primer bloque, la primera pregunta eh, era la parte de qué medidas podemos tomar para proteger nuestros datos personales. No sé si... Es... Vale, sí, perdón, esta me, era la que me faltaba. Eh, o sea, en general hay, hay extremos, ¿eh? o sea, si quieres protegerlos mucho, tira el teléfono, directamente tíralo, porque el teléfono es que no hay nada que hacer o, o, o tienes que ser un hacker en el sentido de, de saberte muchos trucos pero el teléfono eso eh, te eh, hemos dicho no cuando se conecta se conecta a, a, a una antena que tienen los telecos eh, por la cual cosa eh, todo donde vas estás siendo eh, geolocalizada aunque esté a, a, a, a cerrado en reposo etcétera etcétera eh, quiero decir hay nosotros no somos por o sea yo creo que paulatinamente así como he, hemos conquistado lo que explicaba no legalmente que, que sean ellos que tienen que, que no ser invasivos, o sea la, la en el consejo de barcelona de 1705 1705 como reivindicación está la eh, ¿cómo se dice inviolabilidad de las comunicaciones o sea que estos derechos a que ni Google, ni los telecom, ni nadie, ni el Estado, o sea, este, el derecho que el Estado no tenga que fisgonear en mi vida privada es un derecho conquistado. Entonces, tenemos que protegernos, evidentemente, ahora entraré más, pero lo principal es que quede claro que los Estados no pueden hacerlo y que hayan legislaciones que le impidan hacerlo. Tú me dirás... Pero los malos, lo malísimos, lo hacen igual. Exacto, vale. Entonces, sí que tenemos eh, que tener cuidado con nuestros datos personales. Entonces, en una medida, eh, nosotros somos por una higiene. Cuando damos eh, talleres de seguridad informática, nosotros somos, eh, preferimos no pensar que va a venir el CNI o la FBI eh, a buscarnos. Porque si, si tenemos una idea de extrema seguridad, aguantamos un rato y luego cuando bajamos la guardia con lo primero, ya entonces decimos, bueno, esto no sirve para nada y lo dejo todo. Nosotros pensamos que hay un punto medio que no está nada mal de seguridad, la seguridad que podría ser con cuando uno se equivoca y se pilla un novio eh, chungo, que a, a todas nos ha pasado y a todos entonces eh, o un, un familiar controlador eh, o sea este es el tipo de seguridad que hemos de tener en la cabeza entonces es un tipo de seguridad mucho más cotidiana por ejemplo puedes encriptar tu teléfono a lo bestia que está muy bien si lo sabes hacer hazlo si si puedes funcionar fácilmente eh, porque sabes un poco de esto y te es fácil pero si no poner un simple password en el teléfono ya te evita que, que en casa te puedan coger el teléfono y mirar tu información personal luego vaciar los chats porque eh, cuando por ejemplo cuando hemos visto um, grandes cuestiones de eh, se, se captaron todos sus mensajes en realidad la mayor parte son capturas de pantalla de un teléfono sin password captura de pantalla eh, el signal eh, que se dijo que había sido eh, desencriptado durante todo el tema de Cataluña mentira todo lo, to, siempre eran solo capturas de pantalla lo que quiero decir es que hay herramienta para una extrema eh, precaución con los datos de encriptación de vaciar completamente el ordenador y, y, y meter usar tails eh, o sea a ver los ailos. Eh. entonces hoy sería muy largo están online eh, eh, eh, Frontline Defenders tienen una guía espectacular con todo, que se actualiza y perfecta, pero lo básico es password en el teléfono, password en el ordenador, una, una, eh, una llave eh, PGP para encriptar el, el, el email estaría muy bien, no utilizar Gmail, eh, no utilizar Chrome, utilizar Firefox, utilizar Thunderbird, o sea, todo lo que tiene código abierto es auditable para otras personas que no son de la propia empresa. Es como tener un coche que cuando se te queman las bujías no puedes ni siquiera abrir el capot, te lo tiene que venir a abrir la empresa. Entonces, es lo mismo. Gracias, Simona. Pues si os parece, hacemos ahora un segundo bloque de preguntas, que aún tenemos diez minutos o así, y así podemos acabar de responder las dudas que han surgido por parte de las participantes. La primera es, eh, hace referencia ¿no? a algo que has puesto, has comentado al principio, y es que, ¿crees que las cosas que hacen bien las empresas y gobiernos son pura fachada y en verdad no cumplen realmente con los derechos fundamentales de la ciudadanía? Y la segunda es sobre el tema de educación, que sí que ha habido bastante debate tanto en el chat del Zoom como en preguntas que se han generado, es eh, qué datos personales obtiene Google ¿no? de la, del alumnado y del profesorado, qué hace con ella y cuánto tiempo debe almacenar esta información. Y, so, y sobre en el caso también de si Xnet habéis estudiado alternativas de programario libre eh, referentes a G Suite y demás. Eh, eh, tendrás que repetirme la primera porque estaba leyendo un comentario en el chat y no la he escuchado, pero parto por la segunda porque yo tengo una memoria de pez. Si me di la primera, luego me olvido la segunda y me acuerdo la segunda. A ver, sobre el tema de educación, profundizo un poco más. Nosotros tenemos una propuesta que soluciona absolutamente todo y la tenemos desde hace un año. Las cosas de Palacio van despacio entonces, y por suerte con el coronavirus se ha visto que lo que estábamos proponiendo al departamento y que estaban tanto discutiendo, etcétera, era absolutamente lo que había que hacer. O sea, se han encontrado con la situación delante por el tema del teletrabajo y todo esto. Lo que quiero decir que nuestra propuesta, que, publica, que nosotros no la hemos hecho pública por respecto a las negociaciones. Porque evidentemente un esfuerzo hecho con un gobierno y no contra un gobierno es mejor porque evidentemente eh, eh, estas herramientas eh, veniendo del activismo no tienen el alcance que deben de tener en toda la comunidad educativa. Por lo cual nosotros hemos renunciado a ser público nuestra propuesta eh, para poderla hacer, ojalá pública con el departamento. Os digo, hemos llegado a que... Mmm, Hemos redactado el acuerdo y en principio lo están revisando servicio jurídico y debemos publicarlo. Pero estoy de acuerdo con lo que se está diciendo en el chat, que si por casualidad, o sea, nosotros eh, cuando ha llegado el coronavirus hemos dicho, señores, aquí o se firma o nosotros salimos a decirlo. Que... Y entonces, quiero decir, ha habido eh, un acuerdo de, de, de, de, de, de, buena, de buena intención, no hemos tenido que brutalizar a nadie. O sea, se ha visto la evidencia que ha ido por su propio eh, peso, desgraciadamente, pero eh, entonces, pero re, eh, viendo lo que dice el, eh, en el chat, evidentemente si esto no fuera así o si no se respetara el acuerdo para llegar a estas, a estas eh, soluciones, que tienen que ver con dónde se almacenan los datos, con qué herramientas se usan y con cómo se hace la formación en digital porque yo siempre explico que la formación en digital ahora la hace el encuadernador y el exorcista, o sea, la hace es como si la literatura la enseñara a la persona que crea el libro técnicamente, o sea, el encuadernador, y luego lo explicara eh, el exorcista, eh, porque lo, viene el Homo de escuadra y la Guardia Civil a dar las clases de digital. Entonces, ten, hay estos tres temas que tienen que cambiar para una educación digital sana, con todos estos elementos que decimos de protección de derechos al mismo tiempo de un uso eficiente de las tecnologías de tecnologías libres auditables etcétera y estoy de acuerdo que cuando salgamos con este acuerdo y si nos salimos con el acuerdo cuando salgamos con la propuesta sin duda necesitaremos a todo el mundo que nos ayude para que esto vaya rápido y para que si no se hace que se haga esta era la primera la segunda pregunta y la primera la primera era que sobre lo que has mencionado al principio de que algunas empresas están haciendo bien algunas cosas te preguntan si eso es pura fachada y, y, y no cumplen realmente con los derechos fundamentales de la ciudadanía. Absolutamente. Mira, si la empresa no publica el código, puede decir misas que no podemos verificar si lo hacen bien o no. Por la cual cosa, por eso que he dicho de Google y Apple, que publican el código y se dejan auditar por la sociedad civil. Si no, a mí me pueden prometer el oro y el moro pero no lo podremos saber nunca si no podemos ver el código eh, por la cual cosa y además hay un hay un tema eh, aquí sobre la fachada o sea eh, evidentemente es fachada pero qué ha pasado eh, estos salvapatrias han salido o sea por eso que yo considero que es una gran victoria de la sociedad civil los salvapatrias Google etcétera han salido diciendo eso haciendo este gran mapa y diciendo a los gobiernos no te preocupes ya lo hago yo tú no puedes pobrecillo pero no te preocupes yo te lo hago y te lo hago gratis todo bien centralizado como a ti te gusta y tal entonces lo, luego han visto que sus clientes porque al fin y al cabo yo tengo un samsung y o sea, sus clientes dicen esta gente contribuye a mi geolocalización que es algo que me doy cuenta que no me mola nada eh, de hecho, y tenemos prueba de esto, eh, hay un problema. Entonces, ellos, para vender sus productos, ahora mismo, el que más demuestre que es respetuoso con la privacidad es el que se llevará más clientes. Por lo cual, ¿os acordáis que en el 15M estábamos discutiendo si usar N-1 y Facebook para convocar, o solo N-1 o solo Facebook? Pues. Como siempre, la respuesta es los dos, porque estas herramientas que son pensadas para hacernos más estúpidos, para explotarnos, etcétera, cuando la sociedad civil utiliza su potencia y le hace un Aikido y lo usa para montar revoluciones, R-Evoluciones, como el 15M, eh, es muy interesante. Evidentemente, no debemos dejar de usar también N-1, o sea, eh, eh, herramientas autónomas descentralizadas de la peñita, etcétera. Pero claro, eh, que, que estos grandes muestros demuestren que son lo peores en privacidad, en un momento en que todo el mundo se da cuenta de lo importante que es, no les conviene. Por lo cual, es la gente que les ha hecho pasar de centralidad a distribuido, de código cerrado a código abierto. Lo hemos hecho la gente. Entonces, eh, quería decir una cosa más sobre la fachada. Eh, vale, una anécdota. Eh, el gobierno francés, que es la Dalit en este momento del sistema centralizado, está teniendo una gran discusión con Apple, porque quiere Apple hace cuatro años, eh, mientras en Samsung y otro teléfono tú puedes poner y quitar el, el Bluetooth en, cuando está en segundo plano, Apple, como, como expliqué al principio, el, el Bluetooth es un coladero de porquerías, eh, y la gente en Apple... Tiene, puede tocar mucho menos la máquina que no en, en, en, en Android eh, la Francia está pidiendo a, a Apple de volvier, volver a abrir este backdoor esta esta puerta trasera y Apple se niega porque ¿qué, qué le dice para responder esta pregunta qué dice Apple a, a, a, a Macron? le dice Claro, cuando se den cuenta que por estas puertas traseras no se cuela solo la aplicación tan bonita del coronavirus, sino todas las porquerías eh, y que es un coladero para su privacidad, no se quejarán contigo, se quejarán conmigo y se me irán como clientes. Por la cual, cosa yo esto no lo voy a hacer porque voy a perder todos mis clientes. Lo mismo que pasó con la, siempre con Apple y con eh, el ataque terrorista de San Quentin, en que se negó a desencriptar el teléfono. ¿Por qué? Daría una señal a sus clientes que este teléfono es débil en privacidad, por lo cual la gente iría a un teléfono más fuerte en privacidad, por lo cual la gente hemos hackeado el mal una vez más. Pues muchas gracias, Simona. Esto aquí, aquí acaban las preguntas y le paso ahora el turno a, a Emma, mi compañera. Perfecto, pues muchas gracias Simona. Eh, ha sido un placer compartir este espacio contigo eh, y bueno, quedar con mucha más claridad en estos temas. Eh, comentaros que hemos sido unas 100 personas conectadas entre ambas plataformas. Eh, yo personalmente me quedo con lo de usar datos sí, pero, pero hacerlo bien, ¿no? Democráticamente. Gracias también a las participantes, los y las participantes por acompañarnos. Eh, por nuestra parte, ya recordaros que nos gustaría que completaseis un formulario eh, súper cortito, apenas un minuto, eh, sobre el webinar, que os vamos a pasar a la compañera Edu por, el, por los chats. Eh, y también comentaros... Eh, voy a pasar a compartir pantalla. Vale. También comentaros que si visitáis nuestra página web, eh, aquí arriba a la derecha podéis suscribiros a nuestro canal Telegram, uniros a la comunidad ODG eh, a través de nuestro boletín eh, y, sobre todo, importante: si os gusta nuestro trabajo y queréis eh, seguir apoyando eh, la investigación crítica eh, activista que hacemos, eh, tenemos un apartado donde podéis hacer donaciones puntuales o haceros socio con donaciones, socio, socia con donaciones eh, regulares. Eh, que nos ayudará, nos hará muchísima ilusión y, y, nos, de, y nos ayudará much, a mucho también a continuar con, con el trabajo. Y bueno, yo creo que, espero que lo hayáis disfrutado todo. Eh, Nosotras ya nos despedimos, eh, también es un momento especial porque eh, cerramos de alguna manera este, con esta sesión, el ciclo de, de webinars. Eh, que hemos montado eh, en este contexto, contexto de, de cuarentena. Eh, y bueno, ha sido toda una experiencia para nosotras eh, y os vamos a mantener informados informadas sobre próximas propuestas y, y cosas que estamos eh, preparando. Eh, pero bueno, yo para despedirnos eh, propondría, eh, aparte de darle un, otra vez un gran gracias a, a Simona, eh, que, que abramos nuestras cámaras y nuestros micros y, y nos saludemos y nos digamos adiós y, y, y muchos ánimos para lo que nos queda de cuarentena. Muchas gracias compañeras, gran trabajo. Adiós, Simona. Adiós. Adiós, Simona. Ay, ahora, pues. Hi, Ay, gracias. Gracias, gracias, Simona. Gracias a todas. Gracias por la participación. Y Hasta la Hola. Simona. Hola, Simona. Ay, bueno. Hola, Simona gracias. Y segunda Hasta luego. Hey, Yuri. Gracias. Gracias. <golfanrisida> ¡Hola! Peña! ¡Sí! Se ha se habido? No ¡De todas las barricadas. ¡No veas! ¡Mario! ¡Ha habido de todo! ¡Hola! Hola ¡Chao! y mucha fuerza! ¡Chao! Mucha fuerza. Chao.